Bueno, este es el pueblo. Oye, Maribel, ¿cómo se llama el pueblo? Uh, Almenara. Esto es Almenara. playa de Almenara. La vale. playa. El pueblito está a cuatro kilómetros y esta es la zona de pescadores. Lo que es la playa. Vale. Bastante. Por ejemplo, Benidor está a una hora y media. Ajá. Venidor de aquí a una hora y media. Venidor, otra cosa, ¿no? Es otra cosa sí. de turismo. Venidor es como la masificación. Masificación sí. de casas, de sí. edificios, de gente. No puedes caminar, no puedes ir a la, hasta la playa. Esto es todo masificado. Son sí. tiendas, nada más que. Tiendas, eh, bares, bares, bares, tiendas. Sí. Eso es. ¿sabes? Y la playa. Y el ocio nocturno de discoteca, bailes. Mira, claro. Pedro, mira, Pedro. <risa> Quedado. ¿Quién es Pedro? Pedro es un... el marido de La familia de... Mi familia. de ah, ¿Sabes? Vale. Y es un tormento muy grande. Bueno, aquí estamos con Pedro. Hola Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pedro, bueno, eh, ¿cómo se llama este pueblo? Almenara. Almenara. ¿Y tú eres de este pueblo? No. No. Pero vengo a tomar cerveza aquí fresquita. Ah. ¿De dónde eres tú? Pues de, yo de Cuenca. Ah, de Cuenca. Uh -huh. Y no hace falta venir con corbata, ¿eh? Para tomar la cerveza. No. Bueno, ¿a qué te dedicas? Ahora de momento jubilado. Ah, jubi ¿de momento? De momento. ¿Estás pensando en, en, en Seguramente nos llamen para ir a filas para... Para segunda o tercera guerra que van a liar estos cabrones. Vale, vale. Entonces, ¿qué haces? ¿Tienes hobbies, pasatiempos? Eh, sí, tengo hobby. ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer? Pues me gusta trabajar. Pero como no puedo, pues no, no debo, pues eso. Ah. Me aguanto. Ah, vale. Entonces, ¿qué haces con tu tiempo? Eh, ¿Qué quieres que te diga? Pesca. Me puedo ir a pescar un rato. Ajá. Eh, ir a almorzar con los amigos, que eso es esencial todos sí. los días y no hace falta llevar corbata. Para mm. Ir a almorzar con los amigos. Corre. Y aquí en, en Valencia el almuerzo es importante, ¿verdad? Como el, el mejor trabajo que se puede hacer en el día. Sí, sí, sí. Luego comer igual no comes y cenar pues como tampoco. ¿Y, y cómo es el almuerzo aquí que se toma? Mira, puede ser así o así. Sí. El bocadillo entero. Y puede ser de lo que quieras. Ajá. Tortilla, patatas, con anchoas, con. Pues. Lo hay de todo. Con jamón, con choridos. Infinidad. ¿Es más sí. importante que la comida? Por supuesto. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y a veces almuerzas y luego no comes? O, o no, no, eso también hay que. Eso no se puede perder. Aunque sea, aunque sea poquito, hay que hacerlo. Sí. sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Y. A ver, es que yo no conozco Valencia. ¿Cómo.? ¿Cómo es Valencia en comparación con el resto de España? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay? Hombre, pues cada una tiene su encanto. Valencia tiene las fallas, que es un encanto bonito, tiene sus playas, mucha calor, como en todos los lados. Sí. Pero como Madrid, pues también tendrá sus cosas, Ajá. Barcelona tendrá las suyas, y el norte, pues, pues todo aquello, pues todo bien. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y sueles tomar paella como...? Todos los domingos, después de, de ir a misa, Ajá. la hacemos. Hacemos la paella. O bien paella, o bien fideuá, o bien de todo. Pero los domingos hay que ir a misa. Sí. sí. Y tú vas cada, cada domingo, ¿no? Si, si no voy, la escucho. Ah. Pues muchas gracias, Pedro. Nada, Muchísimas gracias. A mandar qué paso estamos. Y vas a salir en YouTube, ¿no? Vale, pues. vale Hasta luego. Y aquí estamos eh, eh, en una plaza en el pueblo y van a soltar, están preparando todas las vallas para soltar eh, a los toros. Eh, dicen que aquí ya no matan a los toros, menos mal, ¿eh? ya no matan, eh, solamente eh, juegan con ellos. Tampoco estoy a favor, pero bueno, eh, mejor es un, un paso hacia adelante, ¿no? De no matar. Aquí ponen le, en, le ponen fuego en, en, en los cuernos de, de los toros a veces que tampoco me gusta, pero bueno. Pero ahora no, ¿eh? Ahora hay, hay playa. Han puesto esas cosas. Eh, porque se, se perdía la playa y han puesto estas, y, y supuestamente ya ayuda a, a que crezca el, el, el el, el, la playa. Entonces, ya la playa es mucho más eh, amplia. Qué, qué bueno, eh? qué bueno. Qué bueno. Qué bonito el mar y, y qué bonito el color.